Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en la review de un nuevo addon Y bueno pues chicos, espero que les guste bastante Es un addon hecho por mí Y pues la verdad me, me enfoqué bastante en los detalles Ya que es un, puede decir un porteo de un mod que hay en Java Llamado Goblin Straders Y pues espero que les guste bastante eh, El link del canal del creador de Java lo van a tener en la descripción y pues el link también para descargarlo estará también en la descripción Así que sin más chicos, comenzamos con el video oh. Y bueno pues chicos, una vez ya estamos en primera persona Vamos a pasar por lo más pri lo principal, lo más importante Y son los las criaturas Aquí tenemos al primero que sería el Goblin Platter normal El cual po podemos encontrar pues alrededor del mundo Se pueden tener por ejemplo acá Que aquí se acaban de spawnear uno Y también pues en las cuevas y La El, el spawn es aleatorio Simplemente búsquenlo y pues ahí lo encontrarán ¿Y qué hace esta criatura? Pues... Como el nombre lo dice, es un Goblin Trader, por lo tanto nos va a tradear objetos. Si nosotros le damos clic derecho lo abrimos como una diana normal, nos va a abrir una nueva interfaz llamada Goblin Trader. Y aquí pues, van a estar apareciendo los, los tradeos, que son parecidos a los de Java, ya que en Java, eh, cuando tú le dabas, por ejemplo, dos minas de hierro, eh, o una mena de hierro, te daba el hierro cocinado y te daba dos botes. Pues más o menos es así, solo que ahora como ya no te suelta la mina, sino que te suelta el hierro bruto o el raw, Es el hierro crudo. Pues le tuve que cambiarlo. Y tenemos también al que está aquí, que este aparece en las cuevas y en el nether. Este aquí nos traerá cosas del nether, por ejemplo la, la infiedra nos va a, pues, a cambiar. Nos va a dar también las verrugas del inframundo que nos sirve para hacer las pociones. Y también una espadita encantada que esto puede ser, puede ser aleatorio. Eso no se preocupen. Al igual que los encantamientos de, del pico y el hacha que está por aquí. Eh, vamos a probar primero que nada los para que vean que funciona perfectamente. Si yo por ejemplo aquí me saco pues, las cosas que él pide. Que son todas estas. Y yo ahora me meto. Como ven pues ya va a estar la interfaz aquí. Y yo voy a traer por ejemplo el coal. Vamos a obtener 7 bloquecitos. Eh, voy a también... Tradear unos cuantos picos que voy a estar dejando por aquí Y como ven, a ver, espérate. Ahora sí Pues aquí estaría cada vez eh, No hay como tradear tanto Yo puedo tradear una vez Y así sucede, por ejemplo aquí Bueno, pues si seguimos tradeando Por aquí tenemos el hierro Esto de aquí, el que sería el oro Podemos cambiar la carne Podría por carbón Manzanas por esmeraldas eh, La grava la podemos transformar en flint y aquí tenemos pues eh, una coraza de hierro y un casquito de diamante que pues les puede venir bien para, para su mundo survival Así que pues este sería el primero, como ven si sí nos da toque sedoso Y pues estaría, estaría está bastante bien como para, para un survival ya que nos daría cositas, casi, cositas buenas Pasemos con el Goblin Trader o el Bane Goblin Trader que así es como se llama que pues como ven, eh, tiene un diseño bastante diferente. Así ah, es un colorcito como fuego, naranjita. Eh, los modelos, todo lo hice yo. Eh, sé que no se parece mucho a los de Java. Pero pues prácticamente los hice yo desde cero. Para, para tener un poco de originalidad. Eh, pues eso sería prácticamente mío. Y como ven, pues también puedo estralear cosas con mí. yo Voy a, por ejemplo, para mis cositas. Este de aquí no le añadí tantos estraleos porque la verdad... Es muy tedioso. Es bastante tedioso y es muy complicado hacer los tradeos. Y bueno, pues primero, a ver si, pasemos con los tradeos. Tenemos aquí las verrugas. Y también las zanahorias. Vamos a cambiar la infiedra, tenemos esto por aquí Y la espada, la espada, vamos a probar la espadita Y nos vino con saqueo 2 y maldición de los artrópodos eh, Puse que los encantamientos sean aleatorios Y que sean encantamientos de nivel eh, 5 a 13 O sea que van a venir cositas buenas no van a venir así, por ejemplo, una espada con, qué sé yo, una irrompibilidad. No, no, no. Van a venir cosas bastante chetas y es aleatorio. Déjenme ver si, si puedo mostrarles lo que les digo que es aleatorio. Eh, yo, por ejemplo, ahorita tomo el, el huevo este y lo esparzo. A ver, este de aquí va a tener afilado 2 como ven. Y este de aquí va a tener irrompible. Eh, y si yo, por ejemplo, ahora voy a clonar este. Por ejemplo, ahorita hago este... El, el pico tiene eficiencia y Como vieron pues el pico de aquí tiene toque sedoso Y bueno pues ahí está Es aleatorio Este aquí tiene fortuna y así sucesivamente chicos Es más, más que nada para que no se repitan los tradeos Fue un poco complicado pero pues ahí lo tienen A ver eh, Dejamos estas cosas por aquí Y hacemos eh, un apartado importante Que sería lo puede, la ubicación Lo podemos ubicar aquí en el apartado de naturaleza en el apartado de huevos y criaturas y aquí abajo estaría el el spawn del Bain Goblin Trader y del Goblin Trader normal aquí pues lo podemos ubicar son totalmente spawnables. y algo muy interesante es que no tenemos que activar ningún modo de juego experimental como ven si yo por ejemplo ahorita si me voy aquí a las opciones solo tengo activado lo de las cuevas y acantilados que salió en la nueva versión No tengo ni activado los juegos del creador festivo Ni la creación de biomas personalizados, ni nada No necesitan ningún tipo de juego, de juego experimental Y eso está bastante bien Y pues nada chicos, pues como les digo se spawnean alrededor del mundo Y no tendrán ninguna complicación para encontrarlos Espero que les haya gustado eh, el, Como les digo el link lo van a tener en la descripción para que los descarguen Y ahora sí pues yo me despido y si quieren un saludo, comenten, lo voy a estar leyendo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. chao chao